Bienvenidos, mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte energía En esta serie de videos de montajes experimentales vamos a hablar del detector de cruces por cero. ¿Por qué el detector de cruces por cero? Cuando trabajamos con componentes como los tiristores que requerimos dar un ángulo de encendido que tiene una relación con el cruce por cero de la forma de onda sinusoidal de la tensión ya que ese ángulo de encendido está medido con respecto al cruce por cero es importante poder detectar para la fuente o para la tensión de alimentación de el dispositivo cuando este pasa por cero a fin de hacer la medición del ángulo alfa para poder originar el disparo de las puntas pero estamos conversando en el caso de un rectificador Controlado, donde yo quiero disparar o hacer un retardo en un ángulo alfa de encendido para poder controlar en este caso particular la tensión sobre la carga, necesito poder dar esa orden de disparo al tiristor, es decir, ese pulso de 20 mA, con respecto a un retardo con el cruce por cero de la señal, es decir, necesito poder conocer cuándo la forma de onda de tensión sobre la componente anodocato ah no, pasa por cero para saber a partir de dónde puedo dar el pulso de disparo, es decir, el límite de controlabilidad que ya lo hemos conversado en clase, para los ciclos de operación. Entonces, para ese proceso, se proponen en la literatura distintos circuitos de detección por cruce por cero que pueden ir desde circuitos muy sencillos como el que estamos viendo en la lámina que corresponde básicamente a resistencias, condensadores, diodos y transistores BJT a circuitos complicados utilizando comparadores de tal manera de poder hacer la serie para este primer circuito de detección por cruce por cero, vamos a tomar la fuente que, la, que me deseo sincronizar y necesitamos una etapa de separación galvánica entre los valores de la fuente y la tensión de salida del micro, que generalmente va a ser 5 voltios. Para esto vamos a utilizar un transformador. La relación de transformación de dicho transformador, valga la redundancia, debe ser tal que adecue la tensión de la fuente que yo necesito sincronizar a valores cercanos a la tensión de trabajo del micro, específicamente entre 6 y 12 volts. Para poder sincronizar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, es decir, detectar los cruces por cero que existen en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, vamos a utilizar un rectificador de diodos de onda completa eso me permite tener una tensión rectificada entre 6 y 12 voltios dependiendo de la reducción de transformación del transformador con un arreglo de resistencias diodos BJT y un condensador en este caso de 1000 microfaradios podemos detectar cuando hacer la comparación mediante los transistores BJT de cuando la tensión pasa por cero. En este caso. Este puente genera un pulso alto. Siempre y cuando la tensión se encuentre por encima de cero. Y decae el pulso en cero. Es decir la salida de 8 iría al micro. Cuando la tensión pase por cero. Debido a la caída de este 0,7 de este diodo. Entonces cuando la tensión baje por debajo de 0,7. El puente va a dar una salida de cero tensión. De resto, el nivel va a ser alto. Un circuito, si bien es más sencillo, requiere un optoacoplador para hacer la detección del puso por cero. La ventaja del octoacoplador es que tiene una separación galvánica a través de la óptica entre el diodo emisor y el transistor que recibe la señal en donde básicamente puedo tomar la tensión de la fuente, simplemente rectificar y ajustar el valor de resistencia de tal manera que limite la corriente que circula por el diodo del otoacoplador. El valor de esa resistencia va a depender de la corriente de operación del diodo emisor de luz del octoacoplador escogido. Finalmente la salida se conecta a 5 voltios, y ya tengo la etapa de separación galvánica producto del octocoplego, directamente al micro bajo la misma esquema de configuración. Pulso alto si la tensión se encuentra por encima de 0.7 voltios y un pulso bajo o el pulso en nivel bajo si la tensión está por debajo de 0.7 que corresponde a la caída justo. Del diodo emisor de luz. Entonces aquí podemos ver la salida de nuestro detector de pulsos por cero. Fíjense que es un nivel alto. Mientras la tensión. Bien sea el semiciclo positivo o negativo. Mayor a 0.7 en valor absoluto. Y cuando la tensión decae por debajo de 0.7. Que es la tensión de ruptura de los diodos. Tenemos un pulso bajo. Podemos verlo en la etapa de rectificación de onda completa, que efectivamente se detectan todos los cruces por cero, tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo. A partir de cualquiera de estos dos esquemas, para detección de cruces por cero y utilizando en este caso un microcontrolador, específicamente un Arduino 1, podemos Utilizar un potenciómetro para ajustar el retardo del ángulo de encendido que requerimos a partir del pulso de disparo. Entonces el Arduino recibe el pulso de detección de cruce por cero y genera a partir del valor del potenciómetro el ángulo de retardo en el encendido. En este caso vemos el código que se genera para el Arduino, vamos a trabajar con interrupciones para poder generar a partir del, del franco de bajada y de subida del detector de cruce por cero que viene por la entrada del pin 8 y de la lectura del potenciómetro, el cual vamos a mapear a valores de ángulo podemos obtener el retardo Dado la frecuencia de la fuente. Entonces en este caso. Podemos ver que el código del Arduino. Me permite a partir. De la entrada de 8. Jugando con las interrupciones. De Franco de y Franco de subida. Poder generar. El pulso de salida de 3. Cuyo ángulo. De encendido. Es controlado. A través del valor del potenciómetro que es leído mediante una entrada analógica de el Arduino. Entonces, de esta forma hemos visto dos esquemas de implementación de detectores de cruce por cero a partir de componentes electrónicos básicos o mediante el uso de un octocoplador y hemos utilizado un Arduino 1 para poder generar impulso de disparo una vez hecho la detección del cruce por cero. Gracias por su atención.